Sal ven aquí, Tom. Coge el, el... Sí, parrot. ¿Tú sí. Yo, coger Yo no sé. Mira, acá ver. Agua, qué guapo. Pero después de el ver al sol, ahí. Sal de ahí Tommy, que este corta Ya, pero es que no quiere pelear ¿Qué Ven, ven aquí al lado mío Hay mucho viento y, puede, puede, y se puede, puede ir a la mierda ¿sí, ¿Ves como trata de equilibrarse por el viento? Que el viento lo mueve Tiene un botón para aterrizar, mira. ¿Dónde? Yo no hago nada, mirá. ¿Está subiendo o bajando? Va a subir hasta una altura y después va a bajar, supongo. Porque está muy alto programado. Entonces vuelve al punto que yo le tengo dicho. Pero con altura por si hay columnas o algo, ¿viste? Ponele que está por allá por la esquina y yo aprieto el botón y vuelve. Pero tiene que volver sin pegar contra las columnas y contra las cosas. Entonces primero se va alto y después baja. Por, por el tema ese de... Por si tiene que venir por encima de los edificios o si tiene que venir esquivando las cosas. Porque si no, no sabe, viene así y como no tiene sensores lo que se topa se pega, ¿sabes? Sí, buenísimo, tío, sí. Ahí va grabando. Y anda dando vueltas así, cuidado, ¿eh? Lejos de todo. Ah, bueno, tengo que hacer así, ¿eh? Lejos mientras. dejo dentro. Tengo que Lejos. ¿Y puedes volar, ¿eh? Yo no paso para atrás y lo voy a bajar. Eh, ¿Como que esto está en negro o qué? Sí, no pasa nada. Está filmando igual. Ahora dile GoPro detén video. GoPro detén video. Pero se te tranca la lengua, Tommy. GoPro detén video. ¿Eh?